Prevenidos Cámara Y acción Tus cervezas, la capta Y la linterna Muy bien, venga, vamos que se nos va la luz ¿Y qué pasa? ¿Tienes miedo de la oscuridad? No, que no te doy a focos, gilipollas Joder, desde que te hemos ascendido estás insoportable Toma, anda, lleva la mochila Encima tengo que llevar yo la mochila tenemos becarios. ¿Se bueno. ¿Te pilla muy lejos? Bueno, es un paseo, ¿eh? Bueno, pues corto aquí que si no se acaba la batería. Hola amigos del Jardín del Lúpulo, bienvenidos de nuevo a Cata Extrema. Hoy vamos a beber una cerveza que da absoluta miedo, terror, pánico. ¿Y qué sitio mejor para beberla que este? El antiguo sanatorio mental de Villadiego. ¿Que no suena? Bueno, pues ¿y si os digo que aquí fue un centro pionero en los años 60 donde se realizaron experimentos con enfermos psiquiátricos? ¿Tampoco suena? Bueno, ¿y si os digo que aquí, miradlo en los periódicos, hace una década... Desapareció una pareja que vino a... a hacer cosas, no sé qué. Bueno, ¿os acojo ya más? ¿No? Pues ya veréis ahora qué miedo cuando veáis la cerveza que vamos a catar. Y es que la cerveza es ni más ni menos que... La Cruz Campo. Ay. ¿Qué? ¿Os atrevéis a catarla con nosotros? Acompañadme. Para para que esto está muy oscuro y no se ve nada Voy a ver si cambio los ISO Hostia, ¿has visto eso? No, tío, no, no, no he visto nada Que... Había... No sé. Pues yo estaba mirando para acá Que es donde vamos a hacer la cata Anda, déjate de bobadas Y vamos a ponernos a grabar Que si no se nos van a hacer las mil Y suficiente tengo yo con beberme esto ¿Vale? Mm, vale. Así que venga <risa> Bueno, amigos del Jardín del Lúpulo, ahora que estamos aquí, eh, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si realmente queremos bebernos esto. Y claro, si os lo preguntamos a vosotros, nos vais a decir que sí, porque son unos cabrones y queréis vernos sufrir. Así que lo segundo es servirla en un recipiente, en un vaso que sea adecuado para el contenido y para el lugar donde estamos. Y para eso, pues nada mejor que un vaso de plástico. Rodrigo, venga, pásame uno, por favor. Los vasos los traías tú... No tío, los traías tú. No, yo te dije, yo meto las ampites en la mochila, tú coge los vasos. Bueno, pues... vamos al coche a por ellos, joder. Ay... Seguro que está grabado, ya verás, los traías tú. ¡Aaah! Joder, imbécil. Me has asustado. ¿Te has fijado en la ouija esa que había ahí, como te he dicho? Mira, estaba... Había una aguja por ahí. Ahí no hay nada, tío. Bueno, venga, vamos a ponernos que si no... Yo te digo que lo he visto. ...que se va a calentar la cerveza y eso sí que va a dar miedo de verdad. Voy a servirla, ¿vale? Con los vasos de plástico que ya he traído. Que tenía razón, estaban en el coche. Tú los has dejado tú. Yo te digo, o sea, la mochila va con las cosas justitas. Atento, eh. Es que es mal hasta para abrirla. Ah. <risa> bueno, como podemos ver, tiene. Desde tiene, luego tiene muy buena presencia. Tiene.. Muy buen color eh. El que tiene, mucha espuma <risa> Mucha persistencia Y en aroma En aroma Mira allí, tío, mira allí, ¿Eh? mira allí aquí, aquí, aquí. Hostia Vale, a la de tres nos vamos, eh Uno, <risa> sí, claro. dos Hijo de la gran puta Joder, corre Corre, corre. ¡Joder! Corre, tío. Pero tío, tenemos que hacer. Tenemos que cumplir nuestro deber. Pues pues cumple, cumple. La cerveza huele, huele como. como Creo alada. que esa cosa nos sigue. Tiene mucha espuma o.. o qué? Y sabe. La a, a rayos, no sé si por el plástico, la lata o el miedo, pero esto tío, esto, esto me mata. <ríe> Joder. Coño, ¿qué era eso tío? Cruzcampo. No, lo que había allí dentro. Pues yo qué sé, un yonki trasnochado que se meten ahí para pasar el invierno. No lo sé. Hostia, el susto, ¿eh? Bueno, vamos para el coche. Sí, tío, vamos, venga. Empieza a hacer rasca ya. ¿Por dónde lo habías dejado? Allí, creo, ¿no? Llevamos dos horas andando. ¿Dónde está el coche, coño? Te he dicho que no tengo ni puta idea, que lo tenía guardado en el GPS del móvil, pero que no carga, no sé qué cojones le pasa, puta mierda. Creo que estamos dando vueltas en el círculo. ¿Ese árbol? Joder, que he visto ese árbol tres veces ya. O sea, hasta que le veas cuatro. No puedo más, tengo hambre, tengo sed, se me acaba la batería, me duelen los pies. Bueno, pues tío, no sé, pásame la mochila y abrimos las Ampeters esas que habías traído, ¿no? <risa> Joder, ¿qué pasa? Mira, tío, mira. ¿Eh? Mira. No. ¡No!